Somos a hablar de la diversidad! Esta es la biblioteca del instituto. Yo voy en segundo. Soy extranjero, no soy de por aquí. Y de Viveiro tampoco soy. Soy de la República Dominicana. Soy tengo 14 años y vivo en Viveiro. Nací en Tamayo, Vicente Noble, en República Dominicana. Eh, me gustaría eh, estudiar veterinario y lo que más me gusta es bailar. Me apetece el proyecto de alas para conocer otro mundo. Me llamo Elisa, tengo 14 años, vivo en Vigreiro. Estoy en segundo de la ESO en María pero Yo me gusta vistas al mar. Me gustaría participar en Atlas porque todos somos diversos, quiero estudiar peluquería. Me llamo Dani, estoy en segundo de la ESO de María Sarmiento y nací en Mallorca, Marrachín. Mis aficiones son jugar a la play y estar por la calle con mis amigos. Y, y de mayor querría estudiar para un ciclo de electromecánica del vehículo. De vivir es el Resolution Fest, donde vienen muchas personas de otros países a verlo. Grupos de sepultura, de Escorpio, todo tipo de música heavy metal o rock. Hasta el principio. Ah, qué mucho genial, ¿eh? Voy a ponerle los brazos y después voy a cabeza.